Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan todos los sábados por la mañana, agradecidos a Dios porque podemos compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Como siempre, su servidor Boris Darmon aquí comenzando el programa Tu Encuentro con Dios de todos los sábados por la mañana. A veces nos hemos preguntado, ¿por qué los edificios son tan altos y por qué son tan resistentes? ¿Cuál es el secreto de un edificio para poder mantenerse en el nivel de la resistencia suficiente como para poder decir que estamos en un edificio seguro? El día de ayer hubo un gran terremoto en el norte de nuestro país. Muchas casas antiguas se cayeron. Muchas de ellas habían sido construidas simplemente sobre la superficie, con poco cimiento. Muchas de esas casas, sus paredes eran paredes muy antiguas que no fueron renovadas. Y sin duda, es una muestra de que, que si nosotros no cuidamos nuestro edificio, es posible que el edificio con el tiempo se derrumbe. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el capítulo 6, el versículo 46 al 49 del libro de San Lucas. San Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Jesús estaba conversando con muchas personas y algunos le decían, Señor, Señor, Señor.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 Lo que está tratando de Jesús enseñar en esta parábola es que si nosotros como personas consideradas como dentro del contexto de esta paráfrasis de la palabra de Dios como un edificio, deberíamos fundar nuestros principios y nuestras convicciones sobre fundamentos firmes basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Más de una persona hemos participado alguna vez de una opinión política o de una opinión religiosa. Cualquiera de ellas en la que nosotros hemos dado nuestra opinión, lo que hemos hecho no es otra cosa más que manifestar los principios y convicciones que gobiernan ese pensamiento. Cuando nosotros formamos parte de un grupo religioso y nos hacemos miembros de él, definitivamente lo que estamos diciendo con nuestras acciones es que nosotros creemos o de alguna manera participamos de las cosas que ellos creen, que esa agrupación representa. Más de una persona a través del tiempo, después de pertenecer a un grupo religioso, lastimosamente aceptó al comienzo todo lo que tenía que supuestamente aceptar, pero con el tiempo va abandonando algunos principios que supuestamente no le son, no le son agradables, le son gravosos cuando nosotros comenzamos a vivir una vida cristiana, es en ese momento cuando comenzamos a construir nuestra vida referente a lo que vamos a llegar a hacer. Como todo buen arquitecto, el arquitecto que quiere eh, levantar un edificio, diseña el edificio y calcula sus cimientos para poder hacer del edificio un edificio sostenible. A nadie se le, se le ocurría poner eh, bases a un edificio de 15 pisos con una base solamente de un metro de profundidad. Muy pronto el edificio se caería. A ninguna persona que quiere construir un edificio, piensa en construir un edificio para un año. Lo hace para toda la vida, y si fuera posible, para la eternidad, si queremos exagerar. Es necesario que cuando nosotros comencemos a pensar en edificar algo, y esa cosa que queremos edificar, o ese asunto que queremos edificar, es nuestra vida, tenemos que comenzar a preguntarnos en dónde estamos poniendo el fundamento. Más de una vez he tenido que dar charlas a familias donde muchos de ellos han comenzado a educar a sus hijos recién o estaban comenzando a educar a sus hijos. A través de los años he podido ver que muchos de ellos, la labor que hicieron de fundar la vida de los hijos bajo los principios que la familia tenía, dieron sus resultados con aquellos a quienes ellos descuidaron esa labor educativa, pedagógica, conductiva, que normalmente los padres tienen que tener con los hijos, muchas veces también hemos podido ver las consecuencias. Y las consecuencias son tristes. Las consecuencias generalmente son la evaluación de nuestro trabajo con nuestros hijos. La formación que nosotros damos en el hogar no es una formación solamente para unos cuantos días. La formación que damos en nuestro hogar tiene que ver con la formación de la vida del hombre para toda la vida. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se parte de ella. Poner los fundamentos de la vida cristiana en el corazón de un niño es como poner a Dios quien guía la vida y guiará la vida de esa persona. Pueden pasar circunstancias difíciles en la vida de un niño ya adulto, que ha crecido el que nosotros hemos criado cuando éramos niños. Y seguramente vamos a notar que la sostenibilidad para resolver los problemas, los conflictos de la vida, estarán en función de aquello que nosotros hemos fundado, de aquello que nosotros hemos plantado, de aquello que nosotros hemos construido como fundamento en la vida de nuestros hijos. Si tú no entiendes qué cosa significa edificar sobre la roca, yo quiero explicarte esta mañana cómo edificar sobre la roca. Más de una persona que ha querido construir una casa, ha cometido el error de poner pequeñas piedras y llenarlo de tierra y sobre eso poner su casa. En cualquier temblor o terremoto, cualquiera, de cualquier índole que sea, esa casa está casi proclive a caerse o a derrumbarse. ¿Por qué? Porque fuimos poniendo pequeñas cositas que no necesariamente eran suficiente fundamento. Pero la persona que orada la roca, que hace un hoyo en ella, y pone un fierro en ella y planta las bases de su edificio sobre la roca es una casa que no perecerá en los momentos telúricos si comparamos esta esta imagen con la vida del cristiano podemos decir que toda persona que edifica su casa sobre cristo la piedra angular de la iglesia la piedra principal que dios ha puesto para testimonio de nosotros para garantizar nuestra vida diferente, una vida de bienestar, una vida de cambio, una vida con futuro, una vida con promesa. Cualquiera que edifica su casa, su vida, sobre la roca que es Cristo Jesús, le esperan días bienaventurados. Días de bienestar que muchas veces él no entenderá por qué suceden, pero aquel que edifica la vida sobre Cristo sí sabrá, en algún momento, que es la labor de Cristo la que está transformando su corazón, transformando su mente, dándole sentido a su existencia. Verá sus propiedades crecer, verá sus, sus eh, negocios aumentar. Podrá ver su vida, una vida de bienestar juntamente a todos aquellos que le rodean. La palabra de Dios dice algo más. Incluso él va a protegerte de tus enemigos. Él va a hacer que tus enemigos se vuelvan débiles a causa de que tú estás fundado y tus principios están formados dentro de los principios de Cristo. ¿Cuáles son los principios de Cristo? Los principios de Cristo son amor, paz, bondad, misericordia, mansedumbre. Alguien dijo alguna vez que mansedumbre no es igual que ser mensedumbre. O sea, no es cosa de ser tontos ser cristianos. Ser cristiano significa tener el fundamento de Cristo, la razón de existir, de existir, o la razón de tu futuro, porque la razón de tu futuro basado en él tiene que ver con las promesas maravillosas de que Dios resolverá los problemas de este mundo con su presencia. Cristo, que es el fundamento de la vida de aquel que cree en él, se convierte en la razón para poder soportar las adversidades de la vida para poder vivir con bienestar, para poder vivir con propósito. Cada situación difícil que aparezca en el camino, en el caminar, en el peregrinar de un cristiano, será posible sobrellevar porque Cristo es el fundamento de su existencia. La esperanza en las promesas de Dios se convierte en el ingrediente más importante para fortificar la fe. El hombre que tiene claro las esperanzas en las promesas de Dios el hombre que tiene claro que las promesas de Dios nunca fallaron, nunca fallaron ahora en el pasado y nunca fallarán en el futuro, su vida es una vida con propósito. Tiene mayor razón para hacer y decir lo que dice hacer. Tiene mayor razón para confiar y confiar no solamente en Dios, sino también en su prójimo. Porque si él confía en Dios y es Dios quien detiene a tus enemigos, él sabrá también que Dios detendrá a esos enemigos contra ti cuando ellos quieren hacerte mal. Más de una persona ha sido partícipe de situaciones más o menos interesantes, como por ejemplo que un enemigo que iba a tratar de hacer algo contra su prójimo o contra él fue desaparecido. O pasó circunstancias difíciles que no le animaron a continuar con su deseo de dañar a la persona a quien quería acusar o a quien quería dañar. Dios es quien protege. La vida de aquel que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Más aquel que edifica su casa sobre la arena, sobre esas costumbres y formas de pensar que normalmente son propiamente tuyas, que son egoístas, son envidiosas, son orgullosas. Lo único que harán en los momentos de dificultad, que no tendrán la compañía de Cristo para resolver las situaciones de la vida. El que edifica su casa sobre la arena no tiene fundamento, no tiene principios, se maneja bajo la conveniencia y esa conveniencia lo va hundiendo de alguna manera en algunas circunstancias, se cae porque la conveniencia por sí sola es efímera, no dura por mucho tiempo. Los seres humanos hemos acostumbrado a vivir por conveniencia, ya sea en la religión o en la política. Muchas personas ocupan cargos porque tienen necesidad o quieren tener dinero que ingrese más a sus a sus ganancias, a su, a su vida personal. Muchas personas quieren alcanzar fama y por eso venden muchas veces sus principios y se acomodan a las circunstancias de, la, de las personas que los invitan a formar parte de esos grupos. Porque no tienen claro que la edificación sobre la roca es la que permanece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. No tienen conocimiento de la voluntad de Dios. No tienen conocimiento del propósito de Dios. No tienen conocimiento de que Dios tiene un plan futuro para cada uno de nosotros. Es la razón por la cual esta mañana me atrevo a abrir la palabra de Dios y leerte esto que dice, si tú edificas tu casa sobre la roca y vienen vientos y vienen ríos y azotan contra tu casa, nadie podrá mover a tu casa porque está fundada sobre la roca. ¿Te has preguntado alguna vez ¿Cuáles son tus creencias? ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son tus principios éticos? ¿Te has preguntado qué cosas gobiernan tu vida? ¿En qué momento tú has perdido el horizonte de tu existencia y te has convertido en una persona voluble, sin rumbo, sin fundamento? ¿Alguna vez te has preguntado si haciendo las cosas que haces realmente haces la voluntad de Dios? Muchos cristianos conocimos a Jesús y aún vivimos como si no conociéramos a ese gran Salvador. Vivimos con desesperanza, vivimos en desesperación, vivimos en tristeza, vivimos permanentemente confiados solamente en nuestras fuerzas y terminamos decepcionándonos de nosotros mismos. Más de una persona que ha confiado en el hombre ha terminado en decepción, por eso es importante que nosotros en nuestra vida nos edifiquemos sobre los principios y las verdades de Cristo Jesús. Es posible que tu vida haya deambulado hasta el día de hoy. Es posible que la tristeza haya dominado tu corazón y la desesperación. Mas en Jesús tendremos esperanza. Busca al Señor en tu recámara a solas y dile, aquí estoy desesperado y cansado, buscando esperanza en ti. Y Jesús tomará tu caso y te hará sentir en paz para con él y contigo mismo. Es mi deseo esta mañana que este mensaje de tu encuentro con Dios te permita sentir que Dios está obrando en tu vida. Si tú quieres, si tú pones tu fundamento sobre la roca, nadie podrá dañarte. Es mi deseo. De oración esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te entregamos este mensaje para que tú seas quien sea glorificado. Bendice tu palabra, que pueda quedar en los corazones de aquellos que nos escuchan y que tu Espíritu Santo fortifique y confirme a aquellos que están comenzando a creer en ti y en tus promesas. Enséñale, Señor, a caminar el camino de la, de la vida seguros en Cristo y que su edificio, su vida, esté edificado en Él y la esperanza que Él nos da en sus promesas. Te entregamos todo esto, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno es compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno es compartir con ustedes un mensaje de oportunidad. Si este mensaje te gustó, comparte con tus amigos. No te olvides de dejarnos un mensaje o un pequeño eh, pregunta, si tienes algún comentario en este programa que pasamos en vivo vía Facebook y también vía YouTube. Puedes buscarnos y encontrarnos como Boris Darmon en Facebook y también como Boris Darmon Canal en el YouTube y escuchar nuestros mensajes y nuestras presentaciones. No olvides suscribirte, que el Señor te bendiga. Este es tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos el próximo sábado.